vamos a calibrar la máquina bien ¿qué estamos viendo acá? esto que ves aquí es un pedacito de hoja de un cortador también se le dice cúter trincheta a ver, a ver aquí tenemos uno. el cúter Bien, pedacito de hoja del cúter, Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir con este aparato que se llama pie de rey. Es el pie de un rey. Vamos a medir el espesor de esta placa. Bien entonces, aquí estamos en cero. yo abro un poquito y lo pongo y aprieto y vamos a ver aquí que me dice que mide 0,4 0,4 milímetros es justo lo que necesitamos para calibrar el Spark Gap bien, esto es porque, bueno si vos compras el equipo de ondas escalares eh, ya viene calibrado. Igualmente cuando lo recibís, si, si el equipo ha hecho un viaje largo, puede ser que se descalibre. Entonces, bueno, esto es algo que siempre uno tiene que tener presente. La calibración de las chispas del equipo de ondas escalares. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarle los dos tornillitos para poder acceder al interior de la máquina, vamos a buscar un destornillador bien, destornillador, que no es el que viene con el equipo, te voy a mostrar los, las herramientas que vienen con el equipo Cuando vos recibís el equipo Recibís esto Un pincelito Recibís esto Una pinza de punta plana Y recibís esto Un destornillador En cruz Bien Este destornillador Es para quitar Los tornillitos De la tapa Este pincelito Es para que puedas limpiar El polvillo que hay adentro Y con esta herramienta Vamos a pasar a calibrar las brechas del Spark Gap. Bien. Es muy importante que las tres brechas estén iguales. Vamos a pasar a sacar las, los tornillitos. Uno. Y dos. Ahí ya pude sacar la tapa. Entonces lo primero que vamos a hacer es... Que no se me caigan los tornillos. Con el pincelito. Vamos a limpiar el polvillo que se le haya quedado a esto. A esta tapa. Luego vamos a pasar el pincelito. Suavecito por aquí dentro. Y soplamos. Para sacarle todo el polvillo, bien, una vez que ya le hemos sacado el polvillo vamos a pasar a medir con esta pequeña herramienta que mide 0,4 la distancia que hay entre cada chispa bueno, el tema es que puede estar guardando electricidad esta parte entonces si ha guardado electricidad en los capacitores que están adentro si yo meto el dedo, me va a dar una descarga. Lo que vamos a hacer para que no nos dé la descarga. Con un cable. Vamos a pelar un cablecito. En una punta. ahí va, a ver si me sale, sí. bien, pelamos, y de este otro lado, bueno, tiene esto, pero imagínate que estuvieran pelados, entonces, yo ahí, voy a tocar, el extremo, de un lado que tiene el cable, ves este cable rojo, que está ahí, y luego este cable rojo que está acá, bueno, esas dos puntas las voy a tocar. Si el equipo está cargado, me tendría que haber hecho una chispa. En este caso, no está cargado. ¿Vamos a cargarlo? ¡Vamos a cargarlo! A ver qué pasa. Tenemos el cable por aquí. Vamos a enchufarlo por acá. Bien. Y vamos a prenderlo. Y vamos a apagarlo ahora si yo toco, seguro me va a dar una descarga, así que vamos con los cablecitos uno por aquí ¡Ah! ahí ya hizo la chispita, no sé si se vio pero la hizo sola a lo que están tan juntitos se descargan solos, bien entonces una vez que nosotros descarguemos estos dos, ya podemos tocar esto sin miedo no nos va a dar ninguna descarga Vale, bien, ahora vamos a pasar a lo importante. Esta, bueno, esta herramienta lo que tiene que hacer ahora es que yo lo voy a pasar, a ver si puedo mostrarte de otra manera. Aquí. Lo voy a pasar por el medio. Este por ejemplo, mira. Está muy abierto. No, no se queda. Si yo lo suelto, se me cae. Eso no, no, no tiene que pasar. O sea, este SparGap todavía no lo pongo en una máquina. Entonces están muy abiertas las brechas. ¿Ok? En este caso, no. En este caso, no. Esta herramienta se tiene que quedar... Ahí. ¿Eh? Ahí quedó. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. Vamos a observar que la herramienta puede fluir libremente, pero se encuentra un poquito trabada. Esa es la medida de cero. Ahora el tornillo, este, ya está más adentro. Vamos a hacer que vaya más adentro moviendo la tuerquita un poquito más. Y empujando con el dedo. Bien, ya casi acá está tocando. Entonces ahora, con esta otra tuerca, apretamos. Y le damos el último apretón desde aquí. Ahora sí, tengo que cerrar, ir para el otro lado. Una y dos y aprieto. ¿eh? Con el dedo sostengo acá. Para que no se mueva todo. Bien. Y ahora pasamos a comprobar con nuestra galga si esto está bien o no. La meto y se queda. ¡Oh! Se cayó. Le faltaba un poquitito. Entonces, un poquitito significa que le tengo que mover menos de media vuelta. Vamos a agarrar de aquí y vamos a sacarle... Un poquitito nomás. Ahí, mira. Pic. ¿Eh? Mira, mira qué poquito que le saco, ¿eh? Tac. Un poquitito. Agarro la otra tuerca. Y le hago el mismo trabajo. Ahí se aprieta. Termino de apretar. Ahora para el otro lado. Aquí. Bien. Vamos a comprobar si esto funcionó. Metemos. ¿Eh? Ahora sí se queda Este ya está en 0,4 ¿Ok? Esta es la manera de calibrar Ahora yo tengo que hacer lo mismo Con este Que está flojo Y con este Una vez que los tres me queden igual a este ¿eh? Ya habremos calibrado la máquina Bueno familia eso es todo. Bastante fácil. Y bueno, decirte que acá tengo máquinas. ¿eh? Esta puede ser tuya. Y la que está atrás también. Está, hay máquinas listas para salir. Todas las máquinas vienen con las herramientas, como te dije. Y vienen con esta bolsita donde está la bobina Black Hole más el cable para conectar las lámparas, viene con las lámparas, bien, y bueno, como verás aquí, acá tengo una ya lista en paquete para que salga, acá tengo otra ya lista en paquete para que salga, bien, estas salen inmediatamente, bueno familia, eh, lo tenemos, te mando un beso, muchas gracias por el apoyo,